el tema a tratar es aplicaciones de la integral las aplicaciones de las integrales dentro del cálculo se refiere a cómo nosotros podemos aplicar este teorema fundamental tanto en lo que es eh, funciones maximización minimización puede ser aplicado a la parte de economía ¿sí? de, de costos o también eh, a a lo que es destrezas del cálculo eh, vamos a ver uno de los ejemplos a los cuales nosotros nos vamos a, a referir aplicando ya el teorema fundamental del cálculo tenemos el siguiente ejemplo tenemos una integral definida ¿sí? de 2x menos 1 elevado a la cuarta con respecto de dx esta función si nosotros la vemos a simple vista no podemos aplicar directamente las reglas ya anteriormente vistas como es la regla de una potencia porque nosotros tenemos aquí una función 2x más 1 menos 1 y eso nosotros no podemos aplicar directamente para esto nosotros hace, aplicamos la regla por sustitución y hacemos que en este caso u nosotros vamos a, a reemplazar u por 2x menos 1 y nosotros para encontrar d de x, ¿sí? Tendríamos que hacer igual derivar. La derivada de u va a ser igual a 2. Nosotros en el capítulo de derivadas habíamos visto que la derivada de x con respecto de dx es igual a 1. La derivada de una, constan de una constante por una función habíamos dicho que es igual a la constante por la función en este caso sería la constante es 2 por la función que sería derivada de x con respecto de x sería 1 y la derivada de menos 1 con respecto de x también aplicando la regla de derivación de una constante es igual a 0 entonces aquí tendríamos que la derivada de 1 sería 0 y nos quedaría derivada de u es igual a 2 con respecto, es todo esto con respecto de dx. Nosotros nos interesa saber el valor de dx. Para esto nosotros despejamos de dx y tenemos que derivada de x es igual a derivada de u sobre 2. Este está multiplicando, pasaría dividiendo. Bien una vez que nosotros ya tenemos ¿sí? con qué sustituir vamos a reemplazar en la integral la integral 2 en intervalo 2 y 1 va a ser igual 2x menos 1 habíamos dicho que es u y derivada de x es igual a derivada de u dividido para 2 nosotros ya tenemos una función que sí la podemos ya integrar y esto tendría sería igual la integral de u sobre 2 sería igual a la constante en este caso es u medio integral en el intervalo 2 1 de u con respecto de de u. esto sería igual tenemos aquí la integral de u con, con respecto de u va a ser igual a u 1 más 1 dividido para 1 más 1. Todo esto en el intervalo 2, 1. Luego de esto, nosotros ten, ten, tendríamos que 1 medio de u elevado al cuadrado sobre 2. Todo esto en el intervalo 2, 1. Y tendríamos por último, aquí, 2 por 2 sería 4 un cuarto de u elevado al cuadrado en el intervalo 2 1 como ya hemos integrado nosotros ahora procedemos a aplicar el teorema fundamental del cálculo que habíamos dicho que es igual a f de f de b menos f de a en este caso esto es b y esto viene a salir a f de b menos la función a nosotros aplicando tendríamos un cuarto ¿sí? de u u cuadrado 2 1 nosotros para reemplazar vamos nuevamente a regresar a darle valores a u habíamos dicho que u es igual a la función 2x menos 1 nosotros tendríamos que un cuarto, ¿sí? U que es igual a 2x menos 1, ¿sí? X, U, X cuadrado, el intervalo 2, 1. Nosotros en este momento tendré, podemos ya sustituir los valores, ¿sí? Y aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y tendríamos que sería un cuarto de 2, sustituimos primeramente este 2 por la variable. Y tendríamos 2 por 2 menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Menos ¿sí? el segundo término de la función que sería igual a 2 por 1 menos 1. 2 por 1 menos 1 y todo esto elevado al cuadrado, tendríamos aquí un cuarto, sí, un cuarto, 2 por 2 sería 4 menos 1, 3 por 3, 9 menos 2 por 1, 2, menos 1, 1 al cuadrado es 1, y tendríamos por último que sería igual a a un cuarto, esto es así: un cuarto de 9 menos 1 sería por 8, y tendríamos 8 cuartos, y esto sería igual a 2. De esta manera es como nosotros hemos aplicado otro de los de las reglas dentro de lo que es el, el cálculo de integrales. Bien, en la gráfica que tenemos eh, podemos ver bueno hemos hecho de la función que acabamos de hacer y vemos ahí la gráfica nosotros que hemos calculado si ¿sí? hemos hecho el cálculo de determinar en el punto 1 si ¿sí? en el punto 1 hasta el punto 2 de esa manera nosotros hemos vemos que Podemos determinar la integral definida, nos permite a nosotros calcular las áreas entre curvas o también la, el área bajo la curva. Gracias.